Guerrera es aquella que se levanta después de varios intentos por destruirla. Aquella que declara su victoria antes de verla. Es la que sabe que si Dios lo hizo antes, lo volverá a hacer. La que no tiene miedo de anunciar su milagro, porque sabe que el Dios que sirve no está muerto. Él vive. Ser feliz no es tener la vida perfecta es reconocer que la vida, vale la pena vivirla, a pesar de las dificultades. No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. La decepción te enseña que la gente no siempre es lo que dice ser, y uno aprende que aunque a veces duela, no cualquiera merece un lugar en nuestra vida. La esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda. Si hay algo que aprendí es que nunca se termina de conocer a las personas. No te confíes demasiado. Algunas te sorprenden, pero otras te decepcionan. Cuando al malagradecido se le olvida quién le ayudó, la miseria le refresca la memoria. Mi peor error en la vida es haber dado demasiada atención a las personas que no valen la pena. El bien se hace, pero no se dice, y algunas medallas se cuelgan en el alma, no en el cuello. Hoy voy a ser feliz sin pedir permiso a nadie. Solo agradecerle a Dios que me regala un día más para lograrlo. Así como la vida nos enseña el verdadero valor de algunas personas, también nos muestra la verdadera cara de otras. La vida ha sido dura conmigo, pero yo he sido más duro porque no me he rendido. Equivocarse es un defecto de todos. Pedir disculpas. Una virtud de pocos. A veces las personas se fijan en los errores que cometes y se olvidan lo bueno que hiciste por ellas. Sé fuerte para que nadie te derrote. Sé noble para que nadie te humille. Sé humilde para que nadie te ofenda. Pero sobre todo, sigue siendo tú para que nadie te olvide. La honestidad es es un regalo muy caro, no lo esperes de gente barata. En mi vida, ahora solo estarán los que realmente quieran ser parte de ella. A los demás, fue un placer conocerlos. Tomar distancia y alejarse de personas complicadas, mejora la salud. Cuando alguien te diga, no eres lo que esperaba, sonríe y dile, no, porque soy más de lo que buscabas. Un sabio dijo, alguien que destruye tu salud mental no puede ser el amor de tu vida. La vida no se trata de ser un ganador o un perdedor, se trata de ser uno mismo y dar lo mejor. Todo lo que siembras, cosechas. Todo lo que das, recibes. Y todo lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Felices aquellos que transmiten cariño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 incluso si no hablas. Muchas veces dejamos que los malentendidos o enojos nos alejen de las personas que queremos y permitimos que el orgullo se anteponga a los sentimientos genuinos. No permitas que eso pase en tu vida. La costumbre a veces nos hace vivir en una jaula aún sabiendo que la puerta está abierta. Aunque te duela, las personas que que te dicen las cosas como son te aman mucho más que aquellas que te dicen lo que tú quieres escuchar. Tener carácter no es ser explosivo, insultante y prepotente. Tener carácter es controlar tu interior para hablar claro y dar tu opinión sin insultar a nadie. Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, ...entonces entenderás que siempre quedan huecos. Estoy en una etapa de mi vida en la que ya no me decepciono ni me complico la vida por nadie. Si me quieren hablar, bien, y si no, también. No te fíes mucho de las palabras bonitas. Muchos tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón. Así como la vida nos enseña el verdadero valor de algunas personas también nos muestra la verdadera cara de otras. Lo que nos parecen pruebas amargas son a menudo bendiciones disfrazadas. Hay una fuerza que mueve, una mano que me sostiene, un amor que me alimenta, una gracia que me protege. Eso no es suerte, es bendición, es tener a Dios en mi vida. La vida nos enseña que las apariencias engañan, que las palabras también que no es oro todo lo que reluce, que las cosas buenas salen del corazón y que la esencia de una persona se percibe en sus acciones y se siente con el alma. Consejo del día, no te avergüences nunca de haber querido a personas que luego resultaron falsas. Deja que sean ellas quienes se avergüencen de lo que son. Dios te dice en este día, vas a estar bien tú y toda tu familia, solo levántate en fe, Empieza a aclamarme y yo te responderé. Ten confianza y déjame pelear esta batalla por ti. Descansa en mi promesa porque yo nunca fallo.